Sí, Hola muy buenas tardes compañeros Antes que nada una pequeña disculpa Porque ya ven que los tráficos de aquí de la Ciudad de México Pues sí están algo pesados Más que están liberando ahorita la pandemia un poquito Es una, una disculpa Y antes que nada muy buenas tardes Para otra vez en su horario acostumbrado A dialogando con GAF. Buenas tardes Juanito ¿Cómo estás? Pues bien mira aquí este Ahora sí que llegando un poquito tarde Ya ves que este el tráfico está muy muy intenso Pero bueno ya que ya estamos este Oscar muy bien, muy bien, y ahora el día de hoy vamos a ver acerca del tema de la marca internacional, este, Juan. Sí, vamos a revisar lo que son, este, el, lo que es la, este, la carga mediana de los este, International, es lo que vamos a revisar ahora, este, dialogando con Gas, ¿verdad? Hola, una pregunta, aparte de esas gamas mediana que tienen muchos modelos, ¿qué modelo vamos a tocar, este, Juan? Mira, en específico vamos a tocar lo que es el 4300, el 4400 del Durastar, es el que vamos a estar este, ahorita este, revisando algunos, este, algunas partes que comercializamos, este, póngale mucha atención a lo que son los números de parte, este, todos esos están este, muy este, atractivos y pues ahora sí que son de los que mayormente se consumen en el mercado, ¿no? sobre todo para esta carga mediana. Ok. Pues vamos a ver ahorita este lo que es los modelos, este, vamos a ver este cuáles son las aplicaciones y en dónde pueden estar nuestros productos, Juan. Sí, mira, vamos a empezar desde la defensa, ¿no? Vamos a revisar de la defensa hasta ahora sí que la parte trasera de la otra defensa, ¿no? Pues vamos a revisar lo que son las bisagras de cofre, vamos a revisar este, lo que son este. los bujes de suspensión de la parte delantera, los soportes de motor, tanto delanteros como traseros, este el cofre también. Vamos a revisar la cabina, la transmisión y este, la suspensión trasera, que es lo que nosotros hemos desarrollado para este tipo de unidades. ah oh, Muy bien Juan, fíjate que siendo con un programa en vivo y todo lo que conlleva, ahí me gustaría mandar un saludo ahorita que nos están este, llevando, lo que es este, pues aquí lo que es el Pacífico, lo que es el cliente de Arturo Quiroz que nos está viendo, allá lo que es la parte de Cuauhtitlán, que también nos están viendo, Coatzacoalcos, la verdad... Inviten a sus clientes, inviten a, a las personas para que realmente se interese por el producto de Gap Y vea toda la gama que traemos Este, pues ahora vean que es un, un programa en vivo Y vamos a comenzar este, viendo los modelos este Juan Sí, mira, este, aquí tenemos el, lo que es el 4300 Y a un ladito tenemos el 4400 Este, en el mercado y en el lenguaje colequial pues que lo podemos identificar Porque se parecen mucho pues eh, cuando trae un eje en la parte trasera lo llamamos rabón aquí en México y cuando trae dos ejes en la parte trasera le llamamos tortón tipo tortón así es como los identificamos este, de, un, de un chasis a otro y el 4.300 aquí nos dice que es 4 por 2 el 4 por 2 qué quiere decir que tiene 4 puntos de apoyo por 2 de tracción y en el 4.400 dice 6 por 4 seis puntos de apoyo por cuatro o por dos ejes de tracción, eso es lo que nos quiere decir el 6 por 4 okay. ¿Y esos puntos de atracción en dónde estarían este, situados, Juan? Pues mira, estos van en donde va el diferencial, okay. van el diferencial, este, son dos este, diferenciales porque son dos ejes, entonces este, la tracción va donde está el diferencial, este, ya sea en el rabón, pues van el diferencial en la parte trasera, en el 4.400, en cada que lleva un diferencial, y este es este, como podemos nosotros identificar, dónde va este, ahora sí que la tracción, ok fíjate que es algo muy interesante, porque luego lo mencionamos en las revistas en algunos este, reportajes y no sabemos realmente identificar el 6x4 o el 6x2, bueno aparte de esto este Juan, qué parte este, de la sujeción vamos a ver, que es la delantera mira, fíjate que este en la parte delantera, prácticamente casi la mayoría de todo lo que son los internacional traen este tipo de suspensión la taper leaf la suspensión taper leaf este lleva seis piezas del 34 511 lleva dos lo que es en el columpio y uno en la parte fija entonces este traemos el 34 511 con un tornillo pasado o un perno pasado así lo conocen como tornillo o perno pasado este de un, de un diámetro de tres cuartos este tornillo de tres cuartos pues nosotros traemos un torque para o recomendado ¿verdad? un torque para este tornillo que viene siendo de 188 libras pie es el apriete que lleva este el perno pasado de este buje del 34 511 y prácticamente ahora sí que todos los internacionales llevan esta suspensión o sea, esta esta parte este, es muy vendible, ahora sí que este a nivel nacional, esperemos que en los otros países también, y si no la conocen, pues los invitamos ¿verdad? que puedan este, adquirir la 34511, es una pieza muy comercial, con el tornillo de tres cuartos, y lleva seis piezas por unidad. Ahora, este ¿dónde yo podría encontrar esa información? A lo mejor que yo quiero un buje y no la encuentre, ¿a dónde puedo acudir, Juan? Pues mira, tenemos ahora sí que varios puntos de venta, ¿no? ya sea a nivel nacional o distribuidores este, fuera del país. Y, este, y también por medio de nuestra página, este, si ustedes se meten a la página este, de GAF, ahí van a encontrar ahora sí que el catálogo virtual. Y en ese catálogo virtual se pueden meter lo que es internacional y ahí les va a aparecer toda la gama, cuando le pongan suspensión, toda la gama de piezas que tenemos para la suspensión de los internacionales. O sea que realmente tenemos una amplia gama donde lo podemos encontrar, ya sea por la línea este web o en este caso a su centro de servicio más cercano. ¿verdad? A su centro de servicio más cercano y este y ahí están los teléfonos también, este se pueden comunicar con nosotros, este también pueden llamar acá de este lado y piden al departamento de soporte técnico y nosotros podemos este, mandarles algunas fichas, alguna recomendación para que ustedes puedan este, adquirir esta información y tengan el dato exacto. Una pregunta Juan, este tipo de suspensión, ¿qué sería? ¿mecánica o neumática? Mira, esta suspensión como es de muelles o es de hoja de muelles también, este, pues es mecánica, esta es una suspensión mecánica, prácticamente este, los internacionales en la parte delantera traen la suspensión mecánica, los que traen una suspensión de aire es, este pues digamos ya los, de, los pesados, Mayor. digamos como el Prostar, ese ya trae una suspensión este, neumática en la parte delantera y una suspensión media rara, también, que este, en esta ocasión no vamos a tocar, vamos a tocarlo para la próxima edición, ¿verdad? Okay. Digo, esa, esa parte es para que nuestro auditorio vea y vea la diferencia entre la suspensión mecánica y la suspensión neumática. Ahora, aquí, de, acerca de esta, como son los pequeños Thornton y Rabones, ¿qué suspensión trasera se tiene? Pues mira, si es suspensión trasera mecánica, pues eh, este, allí este, en pantalla aparece el diagrama de una este, suspensión trasera este, muy, muy este, comercial y ahí tenemos este, pues dos, dos este, números de parte que lo, puede, lo podemos comercializar bien viene llevando dos piezas del 13-522 que es un buje para barra de torsión ahí en el diagrama se si alcanza a ver dónde va alojado y, este, y el de sobrecarga ese de sobrecarga que es el 34-521 este, anteriormente era un poco escaso este no se parece mucho a la figura con relación a, al que viene en el diagrama, por la razón de que nosotros hicimos una modificación de acuerdo, ahora sí que a los esfuerzos mecánicos que demandan nuestras carreteras, que este, pues de repente son muy sinuosas, ¿verdad? Mucho tope, mucho bache, este, hay mucho, este, mucho contratiempo, ahora sí que con la carga, y nosotros desarrollamos este 34521, 521 este, pues para que tolere un poco mayor la capacidad de carga de las unidades y sobre todo, pues ahora sí que los caminos que tenemos este, en algunos lados, ¿no? Esa es la, la 34521, se la recomendamos ahora sí que a ojos cerrados, está funcionando muy bien. Y este, pues son de las dos partes que traemos en la suspensión mecánica, el 13522 y el 34521. Ok, entonces Juan, entonces quiere decir que esta parte del rediseño y la innovación que trajo GAP del 34.521 fue con la experiencia que traemos de afuera como el Departamento de Ingeniería que realmente se citó a una visualización de los pavimentos regulares que tenemos aquí en México, ¿verdad? Sí, fíjate que este muchos de los clientes se acercan a nosotros porque ellos tienen este pues tienen a veces este una carga adicional, pero también este, quieren un rendimiento mayor de los componentes que vienen este, en las unidades. Entonces, este, trabajando juntamente con los clientes, este, pues desarrollamos o innovamos algunas piezas para darles un mayor rendimiento. ¿no? En el caso de la Granada 13522, pues también le estamos poniendo ahí el torque, ¿no? que son 180 libras-pie de un tornillo de 5 octavos. Ahí este, está ahora sí que recomendado ese torque. Y este, acuérdense que la vida de todas las piezas que llevan un perno pasado, el torque es muy importante porque ese les va a dar este, un periodo más largo de vida, tan solo con el puro torque, ¿no? Y en la que es la 34521, son 60 libras-pie para un tornillo de 716. Este, estas recomendaciones las tenemos en ficha técnica, este, si ustedes la pueden solicitar con toda confianza, este, nosotros se la podemos este, hacer llegar, ya sea por medio de los distribuidores, o por medio de nuestros agentes de ventas, ¿verdad? o directamente a asesoría técnica o sea, está pensando en el auditorio que esté si tenga alguna duda acerca de torques o en realidad si tiene una pieza que a lo mejor quiere elevar su vida útil que se acerque al departamento de, de su vendedor al centro de servicio o al área técnica o atención a clientes sí, entonces no... sean los vehículos donde los puede localizar muy bien, hoy bueno, pero hay otros tipos de suspensiones traseras, que aparte estamos tocando, hay una que menciona en el mercado que es la Airos de cuatro libras, ¿podrías este, explicarnos un poquito sí, más de sí suspensión? Claro, esta es en la suspensión trasera, en la otra habíamos hablado que era mecánica, esta suspensión es neumática, y ahora sí que oh, es Made in este, International, porque ellos, este, sus unidades nuevas la sacan con esta suspensión, este, claro, todo va dependiendo de la configuración que el dueño de la unidad, pues, pida la suspensión, pero han salido, este, bastantes unidades con la suspensión, este, Airos, de 40 mil libras, y este, esta es la misma, la misma, la misma que la FAS, la faz 2 de Freiliner, ¿no? Aquí, ¿cómo la podemos nosotros diferenciar? Pues, por la percha, que la percha de, este, del Internacional trae un hueco, trae un hueco, y la otra dice airliner pero esta trae un hueco y podemos identificarla muy, muy, muy fácil. De hecho, ya si una vez la vemos en un International, sabemos que no es la FAS 2 de Freiliner, sino es la airos de International. Y pues prácticamente trae los mismos componentes. Traemos en la, lo que es este, en la suspensión, en la, en la viga. Traemos la 11083. La 11083 y este, si es de dos ejes la suspensión para un torton pues llevaría cuatro piezas, ¿verdad? Llevaría cuatro piezas, o sea, cuatro granaditas de la 11083. Esta granada, pues ahora sí que la innovaron, ahora sí que los que la diseñaron, porque trae un topecito para que alargue y haga mejor su función este, este número de parte, ¿verdad? En este caso, si ustedes ven la 11083, trae un topecito, entonces ese topecito nos ayuda para una carga que demanda las suspensiones. Que es una carga axial. Ese topecito le sirve para que no se recorra en aquellos este, movimientos ahora sí que muy bruscos que pueda hacer la unidad este, por, eh, por, las, por el tipo de carreteras que podamos tener. Ese topecito pues, le ayuda bastante. Es muy vendible la 11.083 y trae ese topecito para que este, no se recorra ahora sí que, eh, con los caminos sinuosos, ¿verdad? O sea que cada que pida el cliente. Procure que pida la 11083, 11083 le ayuda bastante, ese tope es de dos y media, ¿Dos del y diámetro, media? del diámetro exterior es de dos y media y este, es de las más vendibles aquí en México y espero que en otros países también y si no lo han probado les invitamos a que ustedes puedan probar este, este número de parte, está es, ahora sí que este, muy, muy recomendado, eh, alarga la vida de la pieza por ese topecito que trae, son diseños ahora sí que bien pensados. Este, entonces la 11083 se la recomendamos para una suspensión Nairos de Internacional y también se la podemos recomendar pues a aquellos este, clientes que tengan la FAS 2 podemos recomendársela también eh, para los Freiliner o sea que este tipo de piezas son este todavía aparte que son para Internacional es para otra marca que es para el Freiliner es para el Freiliner de la suspensión Airliner FAS 2 de la Adliner liner 2 también de suspensión de neumática, también esa, ese número de parte lo trae, la 11083. y tenemos este de aquí. Yo, okay. Y lo, acerca de los sensores de dos y media, de 2 pulgadas, este ¿cuánto? Sí, ya este lo tenemos en el, en el diferencial, lleva los dos tensores de forma horizontal, ¿verdad? De forma horizontal, este, esto nos van, a, nos van a ayudar para este, alinear ahora sí que los ejes, eh, estos tensores este, nos van a ayudar a que este, la, suspendió, la suspensión se mantenga ahora sí que este, más paralela o sea con relación a, a, a, lo, a los ejes este, lo tenemos de, a la venta tanto el tensor completo que viene siendo el 34-563 si lleva dos piezas, si es que lleva dos ejes o sea tipo tándem cuando lleva dos ejes le, se le llama tipo tandem porque trabajan en conjunto entonces este, llevaría dos de esos tensores de la 34563 y este, la cavidad es de dos pulgadas, eh, tenemos la 13521 que si ustedes no quieren cambiar el tensor o todavía les sirve el tensor pues este, le pueden meter la 13521, algunos de estos tensores ya vienen con el engargolado arriba, o sea ya, ya viene, se atrapa la goma para esos, esas cargas de tipo torsión y axial que demanda las suspensiones entonces ya viene engargolado lo que es la cavidad del tensor ya no alcanza a recorrerse este, como anteriormente lo hacía con los tensores de cavidad recta este, también para montar estos, este, estas piezas de la 34521 pues se necesita un dispositivo este, nosotros les pedimos si es que no van a comprar el tensor pues que adquieran el dispositivo, que se acerquen con los amigos vendedores de este, que venden la marca, los distribuidores, tenemos ese número de parte para poder, que si ustedes puedan hacer ese trabajo en su taller y no dañen la pieza a la hora de hacer el montaje, ¿verdad? La 13.521 llevaría cuatro piezas o si compran el tensor este completo va a ser la 34.563. Y fíjate Juanito que ahorita, bueno, viendo ahorita lo que es la granada y el tensor este, oye, fíjate que muchos te preguntan, oye, ¿y cómo le instalo? O, o ¿cómo puedo yo poder, este, quitarlos y volver ese, el servicio de instalación? Este, Eso me puedes, este, ampliar si nosotros tenemos el, el equipo para ¿El la equipo? instalación de la 21 o la barra de torsión para los clientes. Pues aquí mira, todo depende de la herramienta, este, Oscar, todo depende de la herramienta que, este, tengan ahora sí que el kit para montaje y desmontaje de lo que son estas piezas, para desmontarlas no hay mucho contratiempo, para montarla sí porque la puedes desgarrar, esto normalmente lo hacemos con un líquido este, jabonoso, no le echamos grasa ni aceite a lo que es goma, a lo que es la goma siempre se va a instalar con agua jabonosa, se instala, se pone el reductor, es un reductor que este, está arriba de la cavidad, la presión va a ir sobre el perno, esa presión va sobre el perno y lo vamos alojando este, de acuerdo a como va reduciendo, ahora sí que valga la redundancia, no el reductor hacia lo que es la cavidad del tensor. Cuando vienen engargolados y cuando no vienen engargolados, pues también se puede utilizar ese dispositivo. Pero es más fácil cuando la cavidad es recta que engargolada. Pero ahorita casi toda la mayoría de los tensores, pues ya ahí ya le echaron ahí un poquito de, de, este, de ingenio ya le echaron un poquito de ingenio y ya todos los tensores vienen engargolados, viene, atrapa ahora sí que la, la goma, atrapa lo que es la granada. de todo y, y todas esas herramientas están a disposición del público que o sea, lo pueden adquirir con uh -huh. un ¿Con su vendedor? Con el distribuidor, con alguna tienda que, este, que venda nuestros productos, ellos la distancia de centro a centro para que nosotros le podamos y, este, ofrecer el, el tensor con el número adecuado, este, en algunos de los casos tenemos tensores ajustables que ustedes lo tendrían que cortar a la medida que les pide la unidad, tenemos este, tanto de cavidad chica como de cavidad grande, este, ese tipo de herramientas o de tensores los tenemos ahora sí que disponibles y pues ahora sí que este, si les faltaba algo de información, acérquense con nosotros, nosotros les podemos de alguna manera ayudar, yo sé que muchos de ustedes lo saben hacer todo, y este, sobre todo nuestros amigos muelleros, o nuestros amigos mecánicos, que ellos este, también nos dan unos muy buenos tips, muy buenos tips, entonces este, pues nosotros ahora sí que estamos a favor de ellos, y si tienen ustedes una herramienta este, Adobe, pues yo creo que sin problema, ¿verdad?, Vamos a estar ahí a la mano con ustedes. Y pasando a otro tipo de suspensión, otra suspensión este, trasera, este Juanito. Pues pues mira, este, como son internacional, pues pueden, podemos este, también traer la suspensión Haas de Hendrickson. Podemos traer una suspensión HAS de Hendrickson. Esa HAS de Hendrickson, pues la pueden llevar varias marcas, ¿no? Es multimarcas este, Hendrickson. O sea, también se puede aplicar en los este, 4300 y 4400. Este, sin problema, este, para un eje sirve, para dos ejes tipo Tandem también sirve este, también puede llevar los, pro, este, los Durastar, pueden llevar la Haas de Hendrickson ¿verdad? y aquí tenemos varios componentes tenemos varios componentes donde podemos llevar en los diferenciales pues podemos de tener de cavidad robusta, que okay. son de 2, 3 cuartos podemos tener de cavidad pues, la normal que viene siendo de 2 pulgadas entonces este tenemos ahí ahora sí que que ofrecerles si ustedes tienen mucha carga pues tenemos tensores con una cavidad más robusta con un componente más robusto este podemos meter de dos tres cuartos y este la tradicional es de 2 pulgadas verdad Ok, entonces estamos hablando que lo, lo, los tensores más robustos son para una carga más excesiva que lo exige el mercado de una capacidad mayor todo depende del trabajo que vayan a tener este la flotilla verdad si sí, digamos, este, son revolvedoras, porque estas unidades también este, los pueden este, adaptar para revolvedoras, ¿verdad? Es un trabajo más sinuoso, este, la de 2 pulgadas pues puede este, ofrecer menos resistencia, la de 2-3 cuartos, pues ya es una, una granada más robusta, pues les puede dar un funcionamiento mayor y les va a alargar ahora sí que la vida este, útil de las piezas, ¿no? Okay. Eso es lo bonito de tener unas, este, unos unas piezas adicionales, con relación a las tradicionales, no, fíjate entonces todavía tenemos mucho, este muchas piezas en el mercado que podemos proporcionar y fíjate que me gustaría invitar a nuestra audiencia, que realmente haga preguntas, si tiene alguna duda hasta aquí que realmente, si tiene alguna duda que digas oye, estoy manejando un tensor de dos pulgadas yo tengo esa suspensión, le puedo meter este, otro tipo de tensores que nos haga saber con las preguntas aquí en el chat, Sí, este, nada más es cosa de que este nos digan, verdad, con un componente mayor tiene más este, resistencia ahora sí que a, a, a una carga adicional que, que tengan ustedes en su unidad, ¿no? Este Durastar pues el, pues anda en refresqueros, en cementeros, en, este, en cajas ahora sí que estas unidades las alargan para ponerles cajas secas. este Bueno, tiene mucha versatilidad y mucha demanda estas unidades, ¿no? entonces quiere decir que todas las unidades son este, se pueden cambiar las suspensiones y ahora vamos a ver un tema muy importante Juan, el motor, el motor qué, qué, qué recomendaciones hay de piezas para los soportes o en este caso el motor pues mira aquí tenemos este, pues el para el motor, aquí lo bonito de de Internacional es que la 34509 que es el soporte delantero de motor, pues le Creo que les queda a todos los internacionales porque lo trae este, el mediano y lo trae el pesado. Y también los hemos visto en los autobuses, en la parte delantera. O sea, ese 34509, <ríe> se lo recomendamos. Se lo recomendamos este material. Acuérdense que no le hace nada a la grasa ni el aceite. este Y el torque es, ahora sí que es necesario para estas piezas, ¿no? Aquellos me, maestros mecánicos, ¿no? Ahora sí que pues normalmente siempre los vemos con su torquímetro, sobre todo cuando están haciendo ahí este, reparaciones al motor, pues aquí los invitamos a que al 34509 a un tornillo de 5 octavos, pues este, le agreguen sus 80 libras-pie, Acuérdense que de un entero de los soportes de motor lo que le tenemos que bajar es un cuarto para que podamos tener una amortiguación sin ningún problema. Si nosotros lo bajamos a la mitad le quitamos todo lo elástico a lo que es el soporte de motor. Si le damos más apriete o más, más torque y lo, lo, este, lo reducimos a la mitad pues le quitamos todo lo que es este, el confort al, al, al soporte de motor. O sea, Por eso les recomendamos ahora sí que el... El, este, el torque verdad, que el torque sea adecuado conforme el torque del fabricante se lo recomiende porque si no va a trabajar y no va a absorber los esfuerzos y otra situación verdad, ahí bueno ahorita me están este, dando las preguntas claro que sí lo vamos a responder ahorita al término de lo que es la exposición como aquí Eduardo Sarismendi nos manda ahí una preguntita para los sensores de Volvo ahorita lo vamos claro que sí la vamos a poder este, resolver también ahí tenemos con la Granada 13598. también ahorita nada más que terminemos, ya puesto que es un programa en vivo, pues saludos y... allá Guatemala, saludos allá Centroamérica, que nos están viendo, dice que este, un cliente manda a saludar a Gerber, claro que Helbert, sí Gerber claro. lo conocemos, sí. ya de ratito, es un compañero de nosotros también, este pues este mira ahorita que antes de que toquemos del de, siguiente este, bloque, son los motores, que... lo del Volvo, okay. donde acabamos de ver los tensores que son más robustos y que de 2, 3 cuartos y de 2 pulgadas, bueno aquí un amigo nos está comentando que cómo instalar, me imagino que los buques de, del Volvo, verdad acuérdense que Volvo sacó el sistema este, de lubricación, estos tensores pues ahora sí que tienen su periodo de vida. Los periodos de vida de ellos es cuando se les acaba la lubricación porque vienen sellados, estos, te, estos tensores de los Volvo vienen sellados y su vida útil es la grasa que traen internamente. Una vez acabándose la grasa, pues ya se acabó la vida útil de ese tensor, ¿verdad? ¿No quiere decir que esos tensores se hicieron desechables, este, Juan? Pues no desechables, sino con un periodo de vida, un periodo de vida. Eh, haz de cuenta que si está configurada este, ese tensor para tres años o cuatro años, hasta ahí va a dar, ya no va a tener ahora sí que otro remedio ese tensor, más que comprar otro y poner ese. Entonces nosotros tenemos... ¿Qué este, alternativa le podemos dar nosotros como fabricantes? Este, como fabricantes tenemos ahora sí que la alternativa ya no va, ya no va usted utilizar ese tensor, nosotros le vamos a meter un tensor comercial donde lleve una granada comercial que si usted se queda en algún este, un punto del camino, pues puede conseguir las refacciones, o sea no necesita comprar totalmente el tensor sino a lo mejor nada más el componente que se que se dañó y este, sí, sí tenemos este ahora sí que el equivalente, el, el equivalente para el tensor de Volvo oh. y, y con una granada comercial que nosotros estamos metiendo la 11729. Acuérdense que estos tensores como son de rótulas, pues sí se le puede poner cualquier granada. Más sin embargo, nosotros estamos recomendando más la 11729, que es de 2, 3 cuartos. Es una granada más robusta. 4, 3 octavos de centro a centro. O sea, no hay contratiempo de que usted vaya a decir, ¿es la medida no es la medida? Nosotros se lo vendemos a la... Uh, para que quite y pongue, este, ponga este, en su unidad sin problema ¿no? esta granada este, no trae el perno recto internamente sino lo traemos con esfera para esos esfuerzos combinados que nos demanda la unidad pues este, los, los absorbe el componente, el buje eso es lo bonito de estas granadas la 11729 este, entonces nosotros le recomendaríamos el tensor de la distancia de centro a centro que usted lo solicita y con granadas, este, de tipo rótula, ¿eh? estas son libres de mantenimiento, no les tiene que dar mantenimiento, nada más, este, montarlas, apretar, darle su torque indicado, y sin problema, y qué va a pasar Juan, cuando realmente ya se me acabe la vida útil de mis bujes, este, los voy a poder, este, sacar, y voy a poder sacar, este, otra vez, instalar mis bujes, o, voy a tener que comprar otra vez el tensor, no, no, no, en este caso, como es un, un tensor, este, ya comercial, pues este, nada más tendría que quitar los bujes o mandar a quitar los bujes, este, digamos la 11729 la quitamos y pone otra nueva y otra vez andar con su unidad, con ese tipo de tensor que ya compró o que ya hizo la inversión en su momento, ¿verdad? ya no tiene que comprar otro tensor. Es correcto, ok, eso bueno para la respuesta acá del amigo Eduardo Arizmendi, ahí espero que leamos, este, solución sí, ahí la mándenos, un, perdón, mándenos un correo y nosotros le mandamos ahora sí que los datos del Volvo, del Volvo, de hecho todavía no nos toca la edición para tocar lo que es el tema de Volvo de Volvo, ahí lo vamos a seguir tocando y la otra verdad, ahí nos dice lo que es este Víctor Antonio, saludos a Víctor y nos dice ¿por qué se recomienda cambiar los pernos de los soportes de motor? ah no, este es de Herbert nos dice, perdón eh, hay tipo de carga que puede ocupar para la Granada 13598 nos pregunta Víctor Antonio Mendoza en esta respuesta, ¿qué se recomienda por la carga de este, Juan? Pues la 13598 realmente este es este una, es de 1 a 7 octavos, no llega a las 2 pulgadas y trae casquillo en el diámetro exterior. Trae, es de casquillo esa, este o sea, sí es muy vendible la 13598, sí es muy vendible. Yo, en mi forma personal, y si fuera mi unidad, yo le, la verdad que este, ocuparía la 13521 con tensores engargolados. O para erradicar esta granada, pues este pondría un tensor más robusto para esa unidad. Este, con una este, granada de 2-3 cuartos. Y este para que tengamos mejor rendimiento. No digo que la 13598 no la puedo recomendar. Sí, claro que sí. Esa se ocupa en vez de la 13.521 pero ya que estoy haciendo alguna modificación, porque esta granada no viene de línea, este, o de fábrica, ¿verdad? no viene de fábrica, no se las he visto a ningunas unidades que vengan este, en las unidades nuevas, siempre trae la de la 13521 o trae la 13520 este, bueno eso se ha respondido aquí a la pregunta de lo, del amigo que nos visita, que es este Víctor Antonio, ahí que nos está viendo, saludos, y bueno, vamos a ver ahorita lo que es un tema, lo que es el motor, digo, vamos a pasar a lo que es este, la siguiente aplicación de los internacionales, ¿Qué nos puedes comentar aquí acerca de las piezas que podemos así, tener aquí en GAF, este Juan, sí ya este mira, del, del internacional a 34509 ya habíamos dicho, que este sin problema, sin problema, o sea, ahí viene el torque, ahí les recomendamos ese torque, este, Acuérdense que este material no le hace nada a la grasa, al aceite. Por lo tanto, le da un rendimiento mayor que cualquier tipo de material este, este convencional. Y esa este, este es en la parte delantera. La, la 34529, ahí esta pieza que nosotros traemos es un repuesto, Oscar. Eso este es un repuesto. No uh -huh. lo vendemos con todo y el herraje. Tendríamos que hacer, ahora sí que quitar lo que es este, la goma usada. Ok. La goma usada del herraje y acoplarla la de este el repuesto que nosotros estamos este re, este ahora sí que recomendando ¿verdad? que es la 34529. 529 ahorita de momento si sí, no la traemos ¿Y, con y todo qué beneficios arranque? es al momento de que compren acá a nuestro cliente la 34529? ¿Qué qué beneficios tiene a lo mejor al inicio sí va a ser este montar este desde el chasis pero ya en la segunda nada más este va a quitar nada más el soporte qué ventajas tenemos en eso para que acuda, pues mira aquí, una superventaja sería el precio, porque una pieza con todo y el herraje, pues sale, sale con más caro, mucho okay. más cara, entonces nosotros aquí estamos ayudando un poquito al mercado, para la economía, ya teniendo el repuesto, pues sale mucho más económico, que lo que es este, con todo y el herraje, no, y sí. otra de las cosas, pues de repente no se consiguen, nos ha costado un poco de trabajo, de repente pues este, cumplir con algunos clientes, porque este, sí tiene demanda para estos bueno. carros, ¿verdad? ¿eh? y fíjate que bueno, lo que a lo mejor percibo ahí en el diagrama Juan, y lo a lo mejor puede seguro, que en la primera vez, cuando comas todo el derraje todavía ocupas más el tipo, porque quieres quedar desmontando desde el chasis, y ya posteriormente, cuando ya nada más es la parte de lo que es el soporte, nada más quitas el perno que va en del bracket del motor, lo sacas y, pon, y colocas otra vez, creo que en esa también es una ventaja para los tiempos y los mecánicos. Sí, la verdad que sí, este... Aquí este, ese, ese beneficio les podemos dar, pues no compren todo lo que es este, el soporte completo, con este es un repuesto, este repuesto lo pueden adquirir y, y este, y bueno, ahora sí que se los, se los recomendamos también, no hay ningún problema y también pues para ahorrar lo que es la economía, ¿no? De, de del gasto que, que, es lo que queremos evitar de repente, ¿no? Y fíjate que nos están preguntando aquí en el chat, Oye, ¿por qué es recomendable cambiar los pernos de los soportes de motor? Ah, pues bueno, esa es seguridad, no nada más aquí en México, sino en todos los países, es una norma que debemos de cambiar lo, lo que son los pernos o los tornillos, se tienen que cambiar, porque acuérdense que también los aceros se fatigan, entonces, este, pues para tener un trabajo seguro y garantizado, sí se tienen que cambiar los pernos o los tornillos, ¿ah? ¿eh? Se le conoce como perno, como tornillo a, este, a los que van este, en los soportes de motor. Entonces, sí es recomendable, llega por norma, por seguridad, este, se tiene que cambiar la tornillería. Acuérdense que los, los, los tornillos se fatigan también, se llegan a fracturar, no los alcanzamos a ver. Y aparte, un tornillo este, o un perno ya, con, ya usado, este, pues es más vulnerable a que pierda lo que es el apriete, porque como las hebras cuando vamos metiendo la tuerca se van abriendo y la sacamos pues ya están abiertas las, las, las hebras o los hilos los hilos ya están abiertos entonces metemos este, otra vez el tornillo con la vibración se nos va a ir se nos va a ir este se nos va a ir este se nos va a ir aflojando lo que es la tuerca entonces siempre es recomendable por así que este, pues usar tornillos de grado 8, o en el caso de algunos de los soportes de motor tor tornillos este pues a lo mejor son milimétricos, pero nuevos, todos los tornillos deben de ser nuevos, es una recomendación, es una recomendación para que este, no tengamos el contratiempo de que se afloje, una vez aflojándose los pernos o los tornillos, ¿qué crees? Este, con el trabajo va este, haciendo que la pieza no dé un rendimiento óptimo, va a tener un desgaste prematuro. Entonces quiere decir Juan, que en esta parte como nosotros estamos pidiendo un torque que sea adecuado, en este caso, cuando utilizamos un tornillo ajá, ya de, este, usado, no se le puede dar el torque adecuado. ¿Por qué? Porque la, los hilos ya se abrieron. Y la otra, para poder asegurar el torque quieren que sea, nuevos los, los perros o tornillos. Sí, garantizar. De que... garantizar Ahora sí que este, el trabajo que estamos haciendo este, al dueño del camión, garantizar ese trabajo. De repente, pues queremos ahorrar mm. un poquito, pero ahí sí son ahorros este, pues con riesgo. ¿no? ¿Y seguridad más que sí, nada? ¿no? Sí, con riesgo, porque los. Los pernos se pueden este. cruzar, es Y fracturar, ¿verdad? Como sí. comentas. Y recomendamos siempre lo que es el grado 8 para este. O ah, milimétrico, ¿verdad? Del 10.9 milimétrico para los soportes de motor, dependiendo cuál es el que traiga. Este. Pues sí. ahora sí que, que sean de grado, ¿no? Que sean de resistencia. Y otras, bueno, nosotros otros que hemos visto, ¿verdad? ¿Cómo identifico el, la, que es un grado 8? Ah, la... sí, muy, muy, muy fácil. Este. Pues tiene seis rayitas en la cabecita del este. Del, de la cabeza hexagonal del tornillo, trae seis rayitas y eso nos indica que es, este, es un grado 8 okay. es un grado 8 y cuando es milimétrico pues este trae unos numeritos que es 10.9 clase 10.9 eh, cuando son milimétricos entonces nosotros a la hora de quitarlos pues nos vamos a fijar este en las especificaciones del tornillo y seis rayitas nos indica el grado 8 10.9 nos indica que es un, un, este, un tornillo este, milimétrico y de esa manera nosotros podemos comprar este, los indicados y que sean del mismo, ¿verdad? Bueno, vamos a pasar ahorita al tema de lo que son el cofre y la cabina. este ¿Qué tipo de productos tenemos para esto, esta aplicación, este Juan? Pues tenemos el 34-548, este, de repente no este, el único que se amuela es el que de enganchar y desenganchar. Es el único que se amuela. Este, a veces no hay necesidad de cambiar la base, pero si hay necesidad de cambiar la contra, pues tenemos el 34 500, 49 y si ya los va a cambiar ahora sí que los dos de cada lado pues compre el 34590 que es el kit ya viene la contra y viene el gancho acuérdense que este material es de una dureza que de 71 es una dureza alta este los ahora sí que rayos ultravioleta no le afectan con relación a los materiales convencionales este le va a dar un rendimiento mayor se lo recomendamos ahora sí que es de los más vendibles que tenemos en el mercado lo tenemos suelto, la contra suelta y lo tenemos por kit. Y este lo, le queda al 4300 o al 4400 y le queda al ProStar también. Le queda al ProStar el gancho del 34540. O sea, esos tipos de gamas de gancho entonces le caben o oh, son para varios este camiones. Para ¿verdad? varios modelos, ahí sí la pensaron bien porque, pues bueno, o sea, no importa que sea un 4300 o un 4400 Pro o un ProStar. O el mismo ProStar, ¿verdad? Que no fue el problema, ¿verdad? ¿verdad? ¿Y qué estamos hablando acerca de los puntos para la cabina? ¿Algunos soportes de cabina lo, lo tienes? Pues sí, mira, este aquí sí cambia un poquito. Aquí cambia un poquito el 4400. Trae en la primera foto de su pantalla, de la mano izquierda, viéndolo así de frente. Trae este, el 345. Este, 34515. Trae ese soporte de motor en, en la parte este, de la cabina. Ahora sé que donde va este, el operador abajito este, se encuentra lo que es el soporte de cabina fíjate que se parece mucho al, so, al soporte de cabina que trae el Prostar, ¿cuál será la diferencia, cómo podemos identificar entre el que trae el Prostar y este que traen ya los Bueno, el 34-515 lo podemos identificar porque es para el 4 400, el 34-515 que viene como forma de Cocol y el 34 este, 516 515, que es, el que se es para el, el es para el 4300, ok Y hay una figurita igualita que es para el de cabina también del Prostar, que es el 34552, este, para el Prostar y este, pues el otro trae una muesca. Trae una muesca este en la parte este donde va en el buje, trae una muesca y ahí y, lo podemos identificar como el 34552 y el barreno no sí, cambia, cambia cambia también ver, el ¿cambia? barreno, sí, oh, sí okay, cambia, cambia. Entonces, son dos características que podemos este, visualizar entre el 34516 y ¿sí? 3452 que uno es el barreno y otro la muesca el ¿es barreno correcto? y la muesca sí se alcanza a ver este lolo al ver la pieza se alcanza a ver sin ningún problema no van a tener equivocación Digo, para que realmente estas pequeñas, este, podamos disipar todas las dudas que tienen nuestros clientes, incluso también ahí, lo que nos están viendo, pregunten, para ver cómo podemos edificar las piezas, si es que tenemos otras piezas más, también las nuevas piezas de nuevos desarrollos, que realmente se están este, desarrollando en la actualidad. O sea, aquí en pantalla ahorita tienen el, este, ahora sí que dónde va, este, montado sí. lo que es el, el gancho de, de, cofre, aquí ponemos el 4300, pero lo lleva el 4400 también, y el ProStat, Ahí viene pues, el, el número de parte de lo que es este, el gancho, la contra y por kit. Esos son los tres números que este, manejamos y que los podemos comercializar con ustedes sin ningún problema, ¿no? Y esta imagen es muy fácil, ¿no? Porque ya la imagen y visual es más rápido poder distinguir una pieza, ¿verdad? Así es, así es. Ahora, ¿y acerca del escape qué me puedes hablar, Juan? Pues este, mira, fíjate que del escape, este, pues tenemos la 17290. La 17290, este, esa, este, si no sabían que la teníamos, sí la tenemos. Sí la tenemos y si ven, lleva ahí dos piezas en lo que es en el escape. Y este, también la tenemos de línea, ojalá este, la pueden ustedes adquirir. Acuérdense que esta va en el interperie. Entonces, en lo que es el sol y con los materiales tradicionales, pues las cuartea muy fácil andamos luego con el escape ahí bailando, entonces este, con el material de nosotros pues lo mantiene más tiempo en su, en su lugar, ¿no? y la 17290 si este, sí la tenemos también y sin ningún problema fíjate que ahorita bueno, mandarle saludos también a Refacciones Dori que nos está viendo directamente en vivo ahí este, los volvemos a invitar que tengan dudas otra vez aquí en el chat, ahí este nos pongan ahí sus dudas y esta parte este, de la piensa de lo que es el escape. ¿Cuántas lleva por unidad este Juan? Sí, sí, sí, lleva dos, este, Oscar, lleva dos, o, lleva dos. ¿Y qué crees que este. Ustedes la verán en color negro? Acuérdense que algunas figuras, este. Pues nosotros las podemos pigmentar de acuerdo ahora sí que al volumen que, que, que este, nos pida el cliente. En este caso la traemos en color negro. Pero no quiere decir que sea de hule, sino que el polímero se puede personalizar. En este caso, este. Pues aquí por estética, ¿verdad? ¿Y qué otros colores puedo yo encontrar aparte del negro, naranja, que es el naranja que es el, el emblemático de GAF? ¿Qué otros en el mercado se pueden encontrar? A lo mejor no sé, un azul, un verde. ¿Qué colores pueden encontrar estos? Pues mira, ahorita con ya, el, ya el color ya lo ya el institucional viene siendo el naranja. Algunas piezas que las hacíamos en color púrpura ya salieron en naranja, que eran para exportación. Algunas verdes que eran para Canadá, este, para el Ejército de Canadá. Este, ahorita ya la están haciendo en naranja, ya no, ya este, ya no la estamos haciendo del color que este, que nos pide a veces el cliente, ¿no? Pero, pero ahorita el, el tradicional viene siendo el color naranja. Pero si sí podemos encontrar en el mercado, este, que una persona pueda llegar con un producto que pidan color café, naranja, y, eso, y si hay un color así con la marca Gap. Sí, si acuérdate, me que algo. Acuérdate que ahora sí que el color, el color ahora sí que no es la calidad, no te marca la, la calidad, sino el que te marca la calidad viene siendo la marca La marca, yo lo puedo hacer azul, verde, amarillo, siempre y cuando te va a garantizar Ahora sí que la calidad del producto, pues la marca O sea que aunque yo me, me verifique que el producto venga con el, lo que es el logo GAF, diga GAF y el número GAF Es totalmente una certeza de calidad Sí, eh, lo que te va a garantizar de que es un material este, de rendimiento, ¿no? Okay. O sea, ya no promocionamos casi el color, promocionamos más la marca. La que marca GAF, ¿verdad? Muy bien. Vamos a pasar a lo que son las gomas Cardán. ¿Qué puedes hablar de las gomas Cardán, este Juan? Pues mira, este aquí tenemos, para esas unidades, tenemos el, el 18725, que es para un valero este, 88509. Y tenemos el 18726, que viene siendo para el valero 88510. Entonces tenemos para estas unidades el 40075 que ya trae el valero, ya trae lo que es el herraje y, este, y lo que son las tapas balineras. Ya, ya lo tenemos por kit, anteriormente pues muchos clientes nos lo compran suelto, pero ahorita ya este, ha cambiado un poquito el mercado, ya compran ahora sí que todo el kit. Ya me lo piden con todo el herraje y este pues ahora sí que al cliente lo que pida, ¿verdad? Este, tenemos que venderlo como kit ahora. o sea que ya viene lo que es la goma separada o viene el kit completo que es el valero junto con los curapolos oye una pregunta, fíjate que me han preguntado mucho del interés oye, ¿qué grasa le recomienda para estos tipos de valero pues mira, este, muchos de los valeros ya traen su grasa interna, verdad ya este, los valeros ahora este, han, han cambiado ya su, su grasa ya es interna Ahora sí que la vida útil de los valeros viene siendo lo que traiga la grasa internamente, ¿no? Y pero esa grasa no es una grasa común, sino es una grasa a base de litio. ¿Qué quiere decir esta? Que esto que este con la temperatura, con la fricción, pues tarda mucho para degradarse. O sea que el litio hace que se mantenga en estructura lo que es la grasa y disipa lo que es el calor, así es, ok, qué interesante, pero, fíjate, pero es va, eso. base litio, o sea, si le metes de las otras, pues yo creo que van a tener, ahora que, es que es algo que muy interesante, por porque nuestros clientes tienen que pedir, oye, yo quiero grasa con base litio, base litio es la, la recomendable okay. para los valeros, sobre todo de rodamiento, porque esa no se degrada tan rápido, no, ok, bueno, pues esta, parte, pues, esta parte pues ya terminamos con la presentación, este me gustaría ahorita terminar con unas partes de saludos que realmente todavía tenemos como Javier Camacho, saludos desde León, también traemos ahí a saludos a las buenas refacciones, a Marco a Anaya, también tenemos a Felipe de Jesús García desde Sabinas ahí en el norte, claro que sí a Enrique Eduardo desde lo que es Puerto Barrios en Guatemala, Internacional de Repuestos, Claro que sí, bueno, para que vean sí. que realmente esta parte es en vivo, y que realmente las dudas, sugerencias, se puede hacer por medio del chat, no sé sí. qué más lo puedes recomendar Juanito, no. en esta sí. plática, pues no, espero, espero que les haya gustado este este tema, si ustedes se ocupan de algo, de material de lo que hemos dado, o sea, acérquense ahora sí que al distribuidor, o a nuestros amigos vendedores, para que este, pues les pidan las fichas y alguna observación, así como los amigos, y gracias por este, ahí mandarnos el de la 13598, o sea, si sí la puede seguir ocupando, para qué tipo de carga, pues ahora sí que de, de construcción, esa es una granada, ahora sí que para, para esfuerzos rudos, yo a mí en lo personal les digo, yo cambiaría ese tensor, y le pondría una, este, una granada más robusta, y tendría mejor beneficio que el, que el número de parte, porque vienen siendo dos pulgadas o una 7 octavos, yo le quiero dar un mayor rendimiento, pues le pongo una granada, este, de una mayor capacidad de, de carga, sí, ¿no? Bueno. Y ya me evito de problemas si sí le queda, porque la distancia de centro a centro no hay ningún problema, si sí les queda, no hay ningún problema, también nosotros, nosotros amigo que nos pidió, este, el de Volvo, pues de, mándenos, este, su, mándenos su dirección de correo, nosotros le mandamos la ficha, y le mandamos ahora sí que el tensor que debe de, este, de ocupar y este y ya de hecho se lo mandamos armado ya nada más para que usted quite y ponga sin ningún problema ahí mándenos su correo mándenos su correo este o su teléfono nosotros nos reportamos con usted y este y pues este o los invitamos a que puedan seguir este fomentando este tipo de, de pláticas porque son muy didácticas para que lo que ustedes nos mandan, lo que nosotros traemos, pues hacemos algo bueno, hacemos claro. algo bonito y también aquí no, esa parte que nos sirve para vincular con ustedes que es el público y ver todas las sugerencias, todas las que ustedes tengan, realmente se puedan disipar, también mandar saludos ahí en Coahuila, también ahí tenemos de la zona de lo que es Gustavo Pérez, ahí tenemos en la zona 18 claro que sí, también ahí tenemos lo que es este, Coahuila y fíjate que ahorita ahí a Oscar Pastrana nosotros del Estado de México y hay algo muy interesante este Juan que esta es la presentación del fin de, del año próximamente ya es año nuevo Navidad y me gustaría ahí no sé, mandarles a nuestro auditorio y a toda la gente un feliz año nuevo y felices Navidades ahí con su familia que realmente este año que viene va a ser pues para, para todos para nosotros todos. No Sí. Sé si... Que le quieres mandar? Esto. Pues, felices fiestas, aquí tengo yo mi lista, porque ya le mandaron una y a mí otra, ¿verdad? Saludos a Alberto García, que por ahí nos está haciendo favor de, de vernos, también saludos a Veracruz, ahí al buen Víctor y a los compañeros, saludos desde Tepozotlán, nos dicen, que bueno, saludos desde Guatemala, saludos a los de Transportes Márquez, saludos amigos, saludos desde Toluca, por allí a este, a los buenos conocidos que tenemos, este, saludos desde Tijuana, claro que sí, este, saludos de Coahuila, ya habías dado ese saludo, saludos Valente, dice a Valente, saludos a Valente, saludos a Villahermosa, saludos a Fernando, aquí de Cuautitlán, que también nos está viendo, este, y pues bueno, a mí me llegaron un poquito saludos, pero bueno, que tengan unas, este, bonitas fiestas de fin de año, este, esperemos en Dios en que todo salga adelante, para todos los que este, estamos en el medio del transporte y de la información, este, les deseamos lo mejor de ahora, sí que de lo mejor, y esperemos vernos en la próxima edición Dialogando con Gaf, ¿verdad? Este, Oscar, pues ahora sí que es un placer. Es un placer, fue un placer ese tiempo que compartimos este Juan. y pues, en enero vamos a estar otra vez nuevamente en diálogos con Gaf. Dialogando con Gaf, muchas gracias y saludos, felices saludos. fiestas, cuídense mucho, cuídense. un abrazo.